¿Qué tal, mis amados? ¿Cómo están? Dios me les bendice en este día, en esta hora. Esperamos que usted y usted y también usted estén disfrutando de un magnífico día, tarde, noche y madrugada, según la, la hora que nos esté viendo. Así y es. Y les saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bendecida. Gracias al Señor. Qué bueno. Excelente, como dice por ahí eh, nunca nuestro no, nieto. nieto. Estamos excelentes. Excelente. Perfecto. Esperamos que ustedes también este, pues estén bendecidos de parte de nuestra Dios. Todos las personas que han estado viendo y escuchando estos videos. Esperamos que, que esto venga a hacerles de bendición y, y lo compartan. Así que es. lo compartan. Siempre les eh, les estamos recomendando que compartan estos videos Fíjate que el tema de hoy va a estar muy muy interesante eh, ¿Por qué va a estar interesante? Pues porque vamos a hablar de, de un tema por demás precioso Pero Así antes déjenme ponerles esto Bienvenidos a RafaelIDATV.com en el espacio de hoy oramos con Rafaelida en tv gmail punto com. es el correo TV arroba gmail punto com. Así es que gracias a las personas que han estado pues escribiendo este poniendo ahí sus necesidades sus sus peticiones y es nuestro anhelo y nuestro deseo que el señor eh, venga a ser de grande bendición en sus vidas y bueno lo que, lo que queremos es que ustedes también eh, puedan eh, empezar a tener esa fe grande grande en el señor porque él es el único que puede hacernos eh, pues los milagros eh, él puede él puede ayudarle en lo que usted necesite pero necesitamos poner toda nuestra fe nuestra confianza en él en su palabra en lo que Él nos habla y nos dice que lo pongamos por obra. Así de que ese es nuestro deseo. Así es. Y eh, pues bueno, pues eh, aquí estamos listos. Eh, voy a decir como dicen en el rancho, montados y armados. <risa> sí, porque tenemos montado aquí la amado. tableta, tenemos la Biblia, eh, tenemos las cámaras, tenemos los monitores. Así eh, es. Tenemos la televisión aquí atrás. Mira qué chula de criatura. Qué lindo, precioso, orando. precioso. No es nuestro nieto, ¿eh? Es una foto <ríe> sacada del internet. Está precioso esa, este... esa criatura. Y a propósito de esa criatura, fíjese lo que es el tema de hoy. El tema de hoy, pues, la oración. La oración. Sí. Ay, la precioso. oración. Precioso. Así como pues tenemos el ejemplo ¿verdad? de nuestro señor Jesús así es este, como él oraba exacto entonces el tema el tema es sobre la oración nos hemos querido preocupar por ti que nos hace el gran favor y nos hace el privilegio de poder llegar a tu hogar así es a tu computadora a tu teléfono a tu tableta Cualquier medio que tú estés utilizando para eh, visualizar y ver y uh -huh. escuchar este, es. este video Pero no podemos menos que decirte gracias primeramente Gracias amigo. Y vamos a estar orando por todas las necesidades Pero vamos a compartir primero un poquito de, de unos pensamientos y la palabra Y nos vamos a ir a la oración No te pierdas ningún espacio de, de este programa porque está bien interesante Y ya que queremos que te enseñes a orar Pero si ah, no ves bien, todo es. lo que hay No te vas a dar ni cuenta de lo que, de lo que estamos hablando y, y queremos gente como tú Que quiere Porque si estás ahorita viendo el, el, el, el programa si estás ahorita viendo el video Quiere decir que tienes interés Y si tienes interés No fue casualidad que entraste con toda seguridad que Dios tenía un propósito Dios tiene un propósito en Pero cada quédate en... por favor hasta el final Para que puedas ver y apreciar Y después hasta quizás No lo puedas agradecer Lo que sí te com comprométete Cuando menos a compartirlo Con cinco personas mínimo Para que ellos también puedan Tener la misma bendición Que tú puedes tener a través de ellos Así es, amén Entonces el tema es la oración en el, los videos anteriores estábamos hablando sobre la fe La fe, exactamente la Que, fe. que ¿Qué es, es la, la fe? fe Bueno, así es ahí, el, ahí mismo nos dice el virus 11.1 Es pues la fe la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no de se ve De lo que no se ve Y cuando tú no ves Pues, pues no, no sabes de qué está pasando Entonces, para que sepas así todo es. lo que vamos a estar hablando También tienes que estar en el video Exacto Ok y para abreviar los tiempos, porque no queremos cansarte, déjame darte esta lámina de una vez. Bien, uh -huh. eh, el tema de, de, de la oración. Dice, ¿qué es la oración? Pues es el hablar con Dios. Eh, uh -huh. La oración viene siendo nuestra uh -huh. línea directa con Dios, ¿verdad? La oración es un medio de comunicación sí, que nos permite hablar con Dios. Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Esto es semejante a una llamada telefónica de persona a persona. ¿Sí? Fíjate qué interesante es, es uh, esa lámina. ¿Qué es la oración? Pues es hablar con Dios. Así, simple y sencillo. Es hablar con Dios. Amén. Entonces, la oración es un medio de comunicación que nos permite hablar entonces con quién. Con Dios, con, con el Dios. que queremos hablar. Jehová, uh -huh. el Dios grande, fuerte, todopoderoso. Amén. Entonces, y Él quiere que nosotros nos comuniquemos con Él. Sí, Eso es, es definitivo y afirmativo. Así es. Y esto es semejante a una llamada telefónica. Esta pues, o sea, línea aquí, si la puedes observar, de teléfono a teléfono, una línea directa. Imagínate tener una línea directa con Dios, que tú agarres su teléfono uh -huh. y empiezas a marcarle a Dios y que Dios te escucha, te oye, qué importante es que te oiga tu petición, pero lo más importante es que tú escuches la respuesta a través de lo que vas a vivir, Sí. de la experiencia que vas a tener uh -huh. Exacto. de haber orado al Altísimo. Y esperar. Y esperar. También a veces es necesario esperar. ¿Verdad? Eh, ¿Cuánto? No te puedan ni minutos, ni segundos, ni días. No. pero diferente. En muchas ocasiones El, son de inmediato. De, inmediato, eh, de inmediato. Cada persona es diferente. Sí. Cada caso puede ser diferente. Y va a depender mucho de cómo tú expresas las palabras. De cómo tú le hablas a Dios. ¿Con qué confianza, con qué seguridad, ¿Con qué seguridad? tú te comunicas a con mí, Dios? Mí, así es. es como por ejemplo, si tú quieres hablar con el presidente de tu país, pero tienes la suficiente confianza, ¿qué le puedes decir? Voy a poner un ejemplo. Hola, compadre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, fíjate que necesito esto y esto, y esto y esto. ¿Me lo puedes dar, me lo puedes mandar? ¿Me puedes ayudar? Uh -huh. ¿Qué crees que va a decir tu amigo? con el que estás platicando y es el presidente de tu país. Claro que sí, viejo. Ahí te lo voy a dar, te lo voy a mandar uh -huh. o te voy a ayudar, qué, qué sé yo. Ya, ya, ya va a depender de esa relación que tú tengas tan fuerte como él con él. Uh -huh. O con ella, porque hay presidentes que son mujeres, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. Así es con Dios. ¿Qué tanta confianza? ¿Qué tanta... Eh, comunicación tienes tú con Dios para que él te conteste la llamada. Entonces de ahí que el tema de la oración y lo vamos a hacer en varias partes, yo no uh -huh, sé en cuántas, uh -huh. pero las que el Señor nos dé esas son las que vamos a realizar. Y ahorita por lo pronto estamos ya en la primera. Entonces, ¿fíjate esa, esa otra lámina? Bien, ¿qué es la oración? es hablar con Dios uh -huh. si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se, y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra ahí en segunda de crónica 714 ahí no lo dice ok, fíjate bien lo que dice dice que si nos humillamos como pueblo sobre el cual su nombre es invocado. Y orando. Estoy parafraseando. Sí. Estamos buscando el rostro del Señor. Y nos convertimos en nuestros malos caminos. Ojo. Ojo. Mucho ojo. Dice que si nos convertimos en nuestros malos caminos. Así es. Por donde vamos caminando. Por donde vamos transitando en esta vida. Dice. Entonces... Yo oiré. oiré desde los cielos, allá donde está su presencia. Amén. ¿Y qué dice? Y voy y, a perdonar. Y voy a perdonar, voy a perdonar los pecados. pecados. Voy a perdonar los pecados, voy a darles lo que necesitan. Porque con ese sanar, tu tierra quiere decir, es la tierra de prosperidad. Sí, así es. Ok, entonces, ¿por qué? Porque en la tierra es la que da eh, el, el fruto, alimento, el da eh, la, los bienes da... ¿Cuánta cosa? Si no fuera por lo que se siembra, por lo que se, que se da en, en las tierras. Y la lluvia que el Señor pues, nos la envía. No, no estaríamos aquí. Así ¿verdad? es. Entonces, fíjate la importancia de esto. Pero dice, pero si mi pueblo se humillare. Pero déjame hacerte la pregunta. Y es bien seria y, y es bien importante. Ya eres del pueblo de Dios. ¿Cómo podemos ser del pueblo de Dios? Si tú ya lo sabes... No te va a caer mal uh -huh. que te lo diga nuevamente. No. Pero si tú no lo sabes... Déjame decirte... Tienes que recibir a Cristo Jesús en tu vida y en tu corazón. Así ah, es, amén. Por eso muchas oraciones no son escuchadas. No son escuchadas, sí. Es como es cuando cierto. tú le quieres hablar a una persona que ni te conoce... Y lo quieres tomar como si fuera tu padre... Yo sé quién es. ¿Quién eres? No ¿Quién eres? No sé. o, o si le quieres hablar sí. al presidente, que, porque dices tú que es muy tu amigo, pero ni siquiera te conocen ni lo conoces, pues no te va a escuchar. Claro, claro. En el caso de Dios, viene a suceder algo bastante parecido. ¿Por qué? Porque mismo Jesús dice: Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Exacto, así Por eso es. necesitas a Jesús en tu vida. No estoy hablando de religión, para que no te vayas a confundir con eso. Cuando digo no estoy hablando de religión, es que no, no estoy diciendo que tengas una religión, sino una, una relación religión. personal con Cristo Jesús. Cuando tú le has recibido en tu vida, en tu corazón, le has dicho perdóname mis pecados, Amigo. perdona mis errores, mis faltas, mis fallas y todo lo que tenga que perdonarte. Y entonces... Él, Él va a entrar a tu vida, a tu corazón. Te va a perdonar. Y tú vas a tener una nueva experiencia de vida, ahora espiritual. Amén, así es. Y eso es la forma como tú y yo y cualquiera podemos estar en esa relación perfecta, directita con Dios. Amén. Entonces, sí, papi, sí, mi hijo. Ok, papi, mira, eh, tengo un problema de salud, o tengo un problema financiero, o tengo un problema así, o tengo un problema así. Es como cuando tú le hablas al presidente de tu país y que tienes tanta uh -huh. confianza con él que te dice, ok, yo te voy a mandar la ayuda. Exacto. Es más o menos parecido. Estoy aquí haciendo una, Parafraseando eh, y, eh, una un alusión, ¿no? uh -huh. un ejemplo ¿verdad? Uh -huh. de cómo es esa relación personal. Por eso decimos... Es como una llamada telefónica de persona a persona. Uh -huh. Te das cuenta entonces de la importancia Así es. que es el estar bien, bien, bien conectado con el Señor, con Dios, con Jehová, con el Dios Todopoderoso, con Yahvé. Entonces, pero todo eso lo tengo que hacer a través del Hijo para que entonces el Padre deposite en nosotros el Espíritu Santo y nos ayude en todas las cosas. Amén. Nos recuerde, nos enseñe, nos capacite y nos hagan personas totalmente to transformadas. Sean transformados, sí, amén, amén. Entonces, e eso es lo importante, mi amado y mi amada. Por eso, y vamos a ir tomando eso varias veces, o varios sí, capítulos sí. vamos a hacerlo. Mm -hmm. Entonces, ¿qué dice la escritura ahí en Jeremías 33, 3? Dice, clama a mí. Y, yo, y te responderé y te daré a conocer Cosas grandes y ocultas que tú no sabes Fíjate, fíjate, mira bien ese, ese pasaje bíblico Estamos ahí viendo la versión mm. eh, Internacional, la nueva versión internacional Dice, clama a mí y te Responderé ¿Por qué? Porque ya tienen la relación Amén, amén Ya tienen la relación con Dios Y te daré a conocer cosas grandes y ocultas Que tú no conoces, Pero... que tú no sabes Que, que, que las ignorabas mm -hmm. Así es como ¿Cuántas cosas hay que se ignoran mm. Cuando No conocemos conoce la, palabra. la palabra De Dios Amén. Así es. es lo mismo Es lo mismo Entonces Esa relación que tú puedes tener con Dios Es porque recibes a, a, al hijo Amén. No es que lo dice Juan 3.16 Porque de, de tal, tal manera, manera Fíjate El Padre nos amó Dice que ha dado a su hijo un ejemplo para que todo toda aquel que en idea no, se, no pierda, se pierda más tenga la vida eterna. eterna. Amén. Fíjate cómo, cómo Dios primero. ya nos amó. El problema no es que Dios nos ame. ¿Tú lo amas? ¿Tú lo amas? Verdaderamente tú lo amas a Dios? Guardas sus ya. mandamientos? Guardas todos los conceptos y preceptos que están en el santo libro que se llama Biblia o la conocemos como la Biblia. Uh -huh. No, pues por eso dice que hay que enderezar nuestros veredas o nuestros caminos. ¿Por sí. qué? Porque si no andamos bien, no andamos derechos. Derechitos. No sí. podemos tener todo lo que quisiéramos uh -huh. del padre. Aunque a veces se compadece tanto del, del ser uh -huh. humano. Sí, sí. Pero, Entre ¿por qué no compasión. mejor Tener la relación perfecta con Dios? Amén Por eso es la, la oración Y la oración no es más que platicar con Él No es más Amén. que eso Amén, así es Entonces Fíjate lo que dice aquí Isaías 65, 24 uh -huh. Dice Y antes que clamen, dice Responderé yo Mientras aún hablan, yo habré oído <risa> Aleluya Te, te, te fijas Dice, y antes que claves, ¿por qué? Porque ya tiene la relación. Amén, amén. Él ya estaba dándose cuenta de que tienes la necesidad. Pues estaba esperando que, que, que le hablaras. A ver, a ver qué tanta confianza le tenías. Uh -huh. Dice, y antes. y antes que claves, responderé yo. A veces, por pues, eso, antes de que ya le digamos, ya, si ya, él, ya, ya. Ya nos dio la respuesta. Él ya sabe. Uh -huh. Mientras aún hablan. Yo habré oído. Yo habré oído. Bendice Dime el Señor. si esto no es precioso, mi amado, mi amada. Créeme lo que es precioso. Es precioso. Nada más sí, es necesario creerle a creerle, Dios. Creerle, creerle firmemente. Entonces, cuando tú te metes en la palabra y, y empiezas a, a estudiarla, empiezas a prepararte, empiezas a capacitarte, entonces pues esa es tu guía, uh -huh. esa es tu guía. Aquí está la enseñanza que tú tienes que tener. Ahí está la enseñanza, así es. ¿La tienes que aprender de memoria? Pues no, no no, no, no llega tampoco a ese grado. Porque, pero sí lo puedes leer todo, todos los días, puedes leer 5 uh -huh. minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Todo depende de tu costumbre que tengas de la lectura. Y si no la tienes, pues qué bueno que, que vas a adquirir uh -huh. una nueva costumbre. Claro. Es como romper los paradigmas. Así es. Antes no, paradigmas. pero ahora sí. Exacto. Ahí te vas a estar innovando. Ahí te vas a estar... Día a día. Exacto. Ok, entonces. Pues hoy queremos ser un tiempo más fuerte de, de oración. Y, y queremos ¿verdad? que tú estés con nosotros. Pues en, en este momento que, que consideramos importante. porque lo consideramos importante? Porque los mismos correos que ustedes nos envían, los que ya están escribiendo, uh -huh, si tú uh -huh. no los has enviado, pues claro que no tengo el tuyo, pero escríbeme y lo voy a tener. Pero a, aquí me dicen muchos que quieren tener esa relación con Dios. Que quieren tener ese acercamiento. ¿Por qué? Porque uh -huh. ya quizás ya han estado viendo algunos de los videos, sí. o, o muchos de los videos, ya en, en la internet tenemos más de 400 yo creo que ya son más de 420 veinte videos. Uh -huh. Entonces, ¿a cuál es el que has visto? A cuál es el de mi oración por la mañana, y a lo mejor no he visto otro más. Uh -huh. Pero tenemos 400, más de 400 videos, imagínate. Entonces, para que busques, busques, ahora, en la página oficial... De rafaelidatv.com Ahí está nada más Lo último que eh, o, o lo más reciente Que hemos hecho uh -huh. Pero en la internet En Youtube Ahí están el resto de todos los videos Así es así Ahí están es, el resto En da uno. No, de uno De uno, de número Ahí están en ese canal Porque son tres canales los que tenemos Entonces te quiero animar a que le creas a Dios, no a nosotros, créele a Dios y cree por lo que dice su palabra. Y no estamos tratando de compartirte precisamente la palabra. Entonces, hay algo más que quiero enseñarte antes de irme ya a la oración. Tenemos uh -huh. que tener... Un... Tenemos que tener un compromiso con Dios. Uh -huh. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien, ser, a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, como nos dice ahí en Josué 24, 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mira, y, y estamos ahí resaltando... Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué estaba pasando allí? Josué estaba interviniendo o estaba intercediendo por el pueblo. Así es. Pues, Dice, y si mal les parece servir a Jehová, uh -huh. entonces escogen ustedes a quién quieren servir. ¿A quién quieres tú servir? A veces cuando nuestros padres no conocieron de la Biblia. Y no uh -huh. conocieron del Jesús de la Biblia. No el que nos ponen en algunas imágenes o cosas por el estilo. No, no, no, no. Estamos hablando el verdadero, el de, del Jesús de la Biblia. Entonces. Dice. Es como servirle a, a los amorreos. Uh -huh. O sea, a, a quienes no son el Dios verdadero. Uh -huh. A quienes no son. Sí. A quienes no son el Dios verdadero. Dice. En cuya tierra habitas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque estamos en esa tierra. Estamos en esta tierra, así es. Y, y si no estamos bien metidos con el Señor, no tenemos esa relación perfecta con Dios, uh -huh. entonces, ¿a quién estamos sirviendo? Exacto. Miren, todas esas imágenes que se ven de Jesucristo en, en la internet, en cuadros y paisajes Son y cuántas cosas. Esa imágenes. imagen no es necesariamente la del Señor Jesucristo. Es más para poner ejemplos, pero no es la imagen real del Señor Jesucristo no existía la, la cámara fotográfica y cuando él anduvo no era la persona que estuvieran buscando no. la ideal como eran los, uh, los jerarcas de aquellos años que, que, eh, como Pilatos o como de tantas personalidades que uh -huh. había en aquel entonces que hasta acuñaban las monedas y ponían la, las figuras de ellos Así es Pero no de Jesús No hasta lo colgaron No lo querían No lo querían, entonces lo, lo asesinaron Ni los judíos lo querían Y fue por el pueblo que vino A los suyos vino y no lo recibieron Así es, es lo que dice la escritura Dice A los suyos vino y los suyos no lo recibieron Entonces, mi amado mi amada Sí, ponemos nosotros algunas imágenes porque de alguna forma tenemos que tratar de representar lo que estamos diciendo. Uh -huh. Pero a, a mí no, no, yo no digo que esas imágenes que estamos viendo en, en ocasiones, incluso aquí en la pantalla, o las que yo pongo a veces en, en, en, los, en los videos, no significan que son la real imagen sí, del eso es Señor Jesucristo. Es para dar ejemplos nada más. Es nada más para dar un ejemplo. Si es que bueno y si no es. Ya lo dijimos que no era. Claro. ¿verdad? Ahora, no nos vamos a oponer ni vamos a discutir ese asunto. ¿Por qué? Porque es muy difícil lo que sucedió hace más de dos mil años. Que claro. lo vemos ahorita así textual, una realidad, uh -huh. aún con todo el internet. Así es. ¿Verdad? Entonces, <coughs> ahí dicen los científicos a veces que, que aquí, que acá y que ya hay, que, que sumante, que ahí estaba la imagen, pero... Uh -huh. Eh, no hay tal cosa real y verdadera. Así, real y verdadera. No, no, no, no lo no. hay. Porque no es importante así en un momento es. dado conocer el total rostro del Señor, si era o no era así. Tú ten la relación perfecta con Él y un día lo vas a ver cara a cara. Amén, así es. Entonces, oh, entonces no, no es de que yo conocía, pues a, uh -huh. lo, mejor, a lo mejor va a ser así. O, o qué bueno verdad que nos dieron esas imágenes y que así fue o que así es por eso no, no voy a entrar en esa discusión de que es, es real o no es real sino que posiblemente esas imágenes que vemos uh -huh. no sean las verdaderamente reales como era su, su, su cara, su cuerpo su pelo eh, que si traía esa barba, no traía esa barba eh, no, eso no es lo importante lo importante es tenerlo en el corazón ah, así es amén Ahí sí es bien importante Y como sea Claro <ríe> Más claro. gordito, más pletito, como sea Más alto, más chaparrito Más gordito, más flaquito, como sea Pero que sea dentro de nuestro corazón Amén, así es <ríe> Entonces Vayamos a esta otra lámina Compromiso En el mismo compromiso con Dios ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarnos a orar, a orar. <ríe> Porque fíjate Aquí es donde va a entrar el punto clave Entonces yo te decía que tienes que quedarte Para que puedas uh -huh. dar alguna explicación Amén Para poder interceder ¿Por quién? Pues por nuestros hijos Por nuestra familia O sea, nuestro esposo o esposa eh, Por las finanzas Por los gobernantes Que están ahorita en, en Pues eh, En pues eminencia Sí <risas> Justi por justicia, necesitamos que haya más justicia, necesitamos la misericordia, necesitamos el amor por el prójimo. Y bueno, pues rompiendo espíritus de odio, de rencores, etcétera, etcétera, etcétera, para poder este e entrar en ese terreno. Entonces, fíjese la importancia de esto. Cuando tú te enseñas a orar, por ejemplo, aquí está ahorita esta imagen. Una chica ahí que está orando. Ok. Cuando tú te enseñas a orar, ¿qué es lo que primero que tiene que suceder? Voy a volver a poner la página para poder hablar de, de lo que está escrito aquí. Imagínate, tú eres una persona casada, tienes hijos, qué bueno, bendito sea el Señor. Que tú sepas orar por ellos. Así. Ahorita como están las cosas en las escuelas. Nuestros hijos requieren. Necesitan de mucha ayuda. Y de mucha protección. Más ah, Vale que nos uh, preocupemos. Por estar siempre al tanto de ellos. Bien. Por eso les ponemos. En ocasiones esta imagen. Salvemos a nuestra familia. Y ahí se ve un cuadro. Dos sí. imágenes ahí. De adultos con dos criaturas. Un, un hombrecito y una mujercita. Uh -huh. Digo, al menos en la imagen sí. así lo tratamos de, de reflejar. Así es. Por una, calidad, una, una mejor calidad de vida familiar para todos. Así Entonces, es. cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de la familia, de los hijos, Amén. del esposo, Amén. de la esposa. Aún incluso de las, de las finanzas. Imagínate que tú sabes ya orar imagínate y sabes plantarte bien delante del señor y empiezas a reprender todo mal espíritu que hay en el barrio en las escuelas en las malas amistades todos esos malos espíritus que hay también en la internet así como hay buenos así espíritus es. que podemos ver materiales como <coughs> este pero también hay materiales que ni te metas ok entonces, la mejor persona escúchenme muy bien La mejor persona para proteger a los hijos Son los padres Son los padres Porque a nadie más le van a doler que a los padres Claro, así es Mira ¿Cómo se les podría decir? eso tú lo vas a poder decir igual que yo claro eh, cuando nace eh, una criatura de, sí, desde antes sí cuando, de, sí cuando claro cuando Dios nos da un, un, un bebé es el privilegio el privilegio Él nos da el privilegio de, de, ser, de madre. ser madres este y, y, y de darnos verdad el, eh, ese privilegio de, de tener un bebé o una bebé este es algo maravilloso porque es una experiencia que muy única, que, muy única <risa> que, que es difícil poderlo explicar, pero hay, hay un gozo, hay una alegría y, y, y hasta lágrimas salen verdad de nuestros ojos en ese, en ese contentamiento. Por, por, por esa bendición tan grande que Dios nos da entonces pues desde que nacen las criaturas, los amamos los desde que están en el, nuestro bien, vientre, no desde que nacen desde que están dentro de nosotros los, los amamos los queremos, entonces ya eh, se da uno a luz pues con, con mayor razón porque ya los, ya los estamos acariciando ya los estamos viendo y, y, y todo eso, entonces Empieza, ¿verdad? Este, eh, el, el proceso de, de cuidarlo, de alimentarlo, de, de estar siempre eh, a, al lado de ellos, protegiéndolos para que nada les pase, si, mm. si duermen, si no duermen, si tienen hambre, si no tienen hambre, si este, tienen algún detallito, algo. Siempre uno como madre está a, al pendiente de, de los hijos que no quiere uno, que pues que nada les pase, ¿verdad? que que todo esté bien, que todo esté funcionando bien. Entonces es verdaderamente algo algo maravilloso y solamente uno como padre, como padres podemos uh, estar uh, al lado de nuestros hijos y nos duele lo que a ellos les pase, uh -huh. nos duele, así es nuestro padre celestial. Así es. Entonces, fíjate, voy a tratar de, de leer um, par de, de textos aquí que tengo de los correos que ustedes me han enviado o nos han enviado dice, cordial saludo hermano uh -huh. Cavazos he escuchado su oración y estoy muy motivado a seguir escuchando, qué bueno, bendito sea el señor, porque ese es el propósito claro, y a la vez pido su valiosa ayuda, que ore por mi salud y la de mi esposa eh, Mariana, uh -huh. bueno, okay. a mencionar así uh -huh. y ella me da su nombre y todo eso, dice y me dice que, pues, de alguna forma le hagamos saber que recibimos el correo. Ah, claro okay. que sí, amén. Ok. Eh, acá, eh, otra otra chica, eh, déjame decirlo así. Dice, hermano Rafael, dice, quiero que usted y su esposa oren por mi matrimonio y finanzas. Le comento, mi esposo me dejó hace tres meses para irse con otra mujer. Y yo tengo una niña de 14 años. A esa edad, una niña de 14 años, que ve a su padre y dice con otra sí. mujer. Es una situación difícil, dura. ¿Qué, qué, qué tremendo es. Entonces, voy a mencionar un nombre aquí, aunque ella no se llame así. Voy a decir Katia, nada más por mencionar sí, un nombre. Sí. ¿Qué te diría a ti, Katia? Por ejemplo pensando que tú eres la que escribiste, uh -huh. estoy figurándolo así, que tú, tú me escribiste Katia, ok, ok, qué, qué bueno, gracias por escribirme. Estás pidiendo que mi esposa y yo oremos por ti, perfecto, uh -huh. pero ¿sabes qué vas a hacer, Katia? Porque eso quise que claro, poner eso claro, como un ejemplo, ejemplo claro. y puse ese nombre que se me ocurrió, Katia, uh -huh. Ay, no sé, poquitos o muchos, o regulares, no sé, pero no importa, eh, lo que tenemos que hacer, Katia Es que tú te enseñes a orar Y a reprender al demonio Y mm -hmm. déjame decirte, mm -hmm. ¿por qué al demonio? Juan 10.10 10 nos dice las siguientes palabras Así es Que son dichas por el mismo Señor Jesucristo dijo, mm -hmm. El ladrón, el enemigo, Satanás, el diablo Estoy aquí parafraseando sí, sí. porque todas esas palabras no, no vienen allí. Lo Pero, marca como el ladrón. Claro. Solamente venido a ahortar, a matar y a y destruir. A destruir. ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Atormentando a las personas. Destruyendo a las familias. Destruyendo a las familias. Uh -huh. Él no quiere que tú seas feliz. Ni nosotros. Que, que, que, que, claro. O sea, Satanás Ese, no quiere que, es que nadie sea feliz. Es el enemigo, es el malo. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Amén, así es. Tal vez tu propia vida, mi amada, o tú también, mi amado, que estás viendo ahorita, te puedas ver en ese mismo espejo de, de esta persona que estamos mencionando, como Katia, uh -huh. en este, que está diciendo, porque a lo mejor tú fuiste el que te saliste del hogar, o ella fue la que se salió del hogar, sí, salió. Y dejó la familia uh -huh. Entonces ¿Qué quiere decir? Que cuando ella O él se van del hogar Quiere decir Que no había el conocimiento de Dios sí, A lo mejor había una religión Pero no el conocimiento de Dios Porque cuando sé El amor ¿Por qué creen que les pusimos esta lámina Ahorita? Para poder interceder por los hijos, uh -huh. por, la familia, por la familia, por el esposo uh -huh. o por la esposa, por las, por las finanzas, finanzas por, los por los gobiernos, o sea, los gobernantes, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Por la justicia, por la misericordia, por, por el por prójimo, la, por el amor al prójimo. Sí, sí, sí, la misma escritura, la misma escritura, también rompiendo el espíritu de odio, de rencor y etcétera, etcétera. Que tú sabes cuántas cosas más existen. Así es. Cuando nosotros nos enseñamos a orar. Podemos interceder por nosotros mismos y podemos interceder por la familia. Amén, amén. Por nuestra gente, por su pueblo. Voy a, a tratar de leer otro un poquito. Eh, aquí yo tenía uno. Déjenme decirlo, pero es que lo hago luego. Eh, ok. No, no sé qué quería leer, pero dice aquí esta personita. Hola, espero que estén bien. Vi tu, tu video y me gustó mucho. La necesidad que presento es, en este momento, que quiero que Dios me está haciendo un llamado en el sentido que siento la necesidad de orar. Okay. Siente, la necesidad siente la necesidad de orar. De orar. Amén. Siento que me aliento buscándolo a Él y que me da muchas ganas de leer la Biblia. Gloria al Señor. Pero estoy en un proceso de que no es fácil. Dice, no es fácil. La verdad es que no sé orar. Y me gustaría que me ayudaran. Y nos da las gracias Entonces Eso Es romper ahí las, las ataduras Esas ataduras, exacto uh -huh. Y así como esa personita ¿Cuántas más hay Que quieren orar sí, Pero no pueden, o no saben Quieren leer pero no saben Ni por dónde entrarle Sí, sí, sí Es que, es que realmente es, es increíble cómo eh, el, eh, el espíritu inmundo de Satanás uh -huh. eh, te, te, te agarra, te, te toma. Eh, yo les voy a platicar una experiencia mía. Este, les, les digo esto porque yo, yo pasé esta experiencia cuando yo estaba pequeña y eh, que a mi, mi madre ¿verdad? nos invitaba a la iglesia. Este, y bueno, se predicaba y todo, y, este, y, y siempre hacían la invitación a pasar, a pasar al frente para recibir al Señor. Y, y yo siempre me, o sea, me resistían. Sí. Yo, pero, o, sea, o sea, como que yo tenía un, un miedo, un temor, como, y como o, que yo oía una, una vocecita muy adentro. No pases, no vayas. No pases, no vayas, no lo hagas. Y, y, y ese temor, eso ahí, ahí te detenía, te detenía. Y por, por varias ocasiones yo este, me, me detenía porque no podía, no podía. Pero, pero después ya me di cuenta este, que eran las ataduras que uh -huh. el Satanás pone para que uno no, no, no reciba al uh -huh. Señor Jesús en su corazón, ya rompiendo rompiendo esa atadura, ese temor en el nombre del Señor uh -huh. eh, eh, es echado fuera y no tiene parte ni suerte en nuestras vidas sí. entonces eso precisamente es lo que está eh, uh, pues reinando en este mundo sí. el espíritu de temor el espíritu de opresión ¿por qué? porque Satanás sabe que, que todas las personas que aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón eh, eh, eh, él ya no, no tiene parte ni suerte En esas vidas amén, amén, amén. Entonces eso hay que romperlo En el nombre de Cristo Jesús Amén Mire, esa es otra de las razones Por la que estamos haciendo este video Solo Dios En su infinita misericordia uh -huh. Me permitió encontrar sus videos El día de hoy Bueno, así me, me lo está poniendo esta, esta personita le pido oración para que Dios me dé fortaleza Para afrontar mi situación El día de hoy terminé con mi esposo Y decidimos dejar las cosas así O sea, un rompimiento Ok, tú por acá, yo por acá Ok, es, es lo que me está tratando de decir esta personita Y dice a pesar de que lo amo de todo corazón a pesar, dice que lo ama de todo corazón dice esas palabras que son donde quiero enfocar el mensaje porque puede parecerse a tu caso dice que se haga la voluntad de Dios Dice le agradezco su intercesión la oración de intercesión es precisamente para eso, para Amén. tratar de ayudar a quien está en Así la necesidad. Es. Pero, pero, yo quiero hacer alusión a lo que me dice esta personita. Obviamente que es una damita. Que se haga la voluntad de Dios. acabas de mencionar ahorita a nosotros lo que dice Juan 10.10. 10, uh -huh. ¿De quién se está haciendo la voluntad? De Dios o del enemigo Cuando tú Ya desistes uh -huh. Cuando tú desistes Ya sí. te cansaste Ya sí. se te acabaron las fuerzas Ya ya ya Te cansaste ya, ya, te col, Como se dice por sí. allí en el rancho Ya te colmó el plato Ya uh -huh. ya, ya. ya Ok Eso que quieres perfecto anda Vámonos Tú por allá y yo por acá Aguas. Sí. Aguas, por favor. Escúcheme muy bien. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que sean felices. Claro, claro que sí. Para que tengan Porque bien y la tengan en abundancia. Quiere la felicidad. Entonces, la voluntad de Dios no es que se separen. No, no, no. Ahí, ahí lo que lo, lo que fastidia es el Satanás. Tiene claro. que, que, que se fastidie, que se fastidie, y ya no hay nada más que hacer, tú para allá y yo para acá. Entonces, no, pero cuando se conoce la palabra y se conocen las armas, eso no pasa. Exacto. No pasa, ¿por qué? Porque, <ríe> eh, o sea, <ríe> Satanás... Cuando, cuando, cuando conoces las armas... <ríe> Pues te vas a defender. Te vas a defender. No haces con una olerita ahí, entonces que, que, que, que, que tiene un caucho ahí y, y anda de una piedrita. Está bien que, que, que David con una, con, una onda, con una onda le, le tumbó al, al, a, a, a, a, a, al gigante, ¿verdad? Sí, pero. A Goliat. A Goliath. Pero, si tú no eres un Goliath, más vale que conozcas las armas. Pero David sabía que. Que no era él. No era porque él iba en el en nombre, nombre de Jehová de, Jehová de los ejércitos. ejércitos. Amén, amén. Y... Mm. amén. Sí, en amén. ese nombre, pácatelos que le avientan una piedrita. Una piedrita. Ahí. te vuelan frente. Y, y pá... las que se caen. Y ahí, con la misma espada, le cortó la cabeza porque tiene que hacerlo. Órale. Así es, así es. Y ahí, como vieron uh, los enemigos. Porque Estaban burlándose del mismo pueblo de Dios. Sí. Satanás Así se burla. Es, sí, sí, sí. Satanás se burla del pueblo de Dios cuando están las debilidades, porque no conocen las armas con las que se puede luchar amén, para salir victoriosos, para es, salir amén. adelante, para que ningún matrimonio se destroce, se destrocen, para que nunca falten las finanzas, para que nunca haya la enfermedad. Ya conocemos sí. que morir. De acuerdo, no vamos a enfermar más de nada, de nada, de nada. Uh -huh. Yo gracias a Dios porque a los 75 años prácticamente no conozco de, de médico. Ah, alabado sea el Señor. Pero, pero, Así es. no toda la gente vamos a estar en la misma condición. Uh -huh, uh -huh. Estoy de acuerdo con eso. Pero, pero, cuando tú conoces las armas, ¿con qué defenderte? Y las armas. Aquí están. Y crees fielmente que Dios lo, lo hace, Dios lo puede hacer, pues no te preocupes, Dios lo va a hacer. Tú eh, nada más sigue firme en la fe y en la confianza, en la seguridad de que Dios lo hace y Dios lo hace. Tenemos la experiencia, tanto mi esposa como yo, de haber pasado por varios matrimonios que vinieron a nosotros. Así es. Por sus problemas de divorcio o de separación. Y aunque se habían dicho que no había remedio, sí hubo remedio. Sí, claro que sí. Y uno hubo. de ellos, ocho años de separados, lo hemos dicho en otros de los videos, de sí, Tocayo videos. Sí. Rafa. Sí. En nuestra propia casa, usando nuestros propios teléfonos, no era ese, obviamente. Hay que tiene el mecatito aquí. <risa> Todavía no saben. Todavía <risa> no saben esos. Así es. Le habló a la esposa, a Washington, ¿sabes? en Washington estamos en la frontera, frontera con México. Así Entonces, es. Se, pudieron, se pusieron de acuerdo y se volvieron a ver, y, y nos tocó conocerla a, a la esposa. Así es. Y otra vez, como en los cuentos se volvieron ya, ya A, la, a unir. otra vez volvieron a ser felices para siempre. Así es, amén. Entonces, nos consta, lo hemos vivido esa experiencia, Amén. por eso hemos querido tomar este tema y no va a ser hoy nada más, vamos a tener que usar otros y vamos a tirar las mismas láminas y no, no sé qué nos vaya a dar el Señor para darles, Amén. pero tenemos que ver esos espíritus de odio, de rencor, de divorcio, de, de todo lo que Satanás está haciendo en la vida y en las familias, es como lo que hemos dicho, nosotros no podemos entender cómo unos magistrados de un país pueden decir que ahora ya la marihuana ya eh, se va a tomar como, como para recreo, como para eh, que, que, que nadie se sienta ya para recrearse sí, y que la pueden hasta sembrar y la pueden cultivar, la pueden hacer lo que quieran. Eh, espérame, espérame, espérame. Uh -uh. Si la marihuana sirviera para curarse de ese mal, de ese vicio, uh -huh. no es dándole más. Claro. No dejándolo que la tenga en su casa. Claro. No, no es permitiéndole. pues Entonces, ¿en qué cabeza cabe? Yo no entiendo. Eh, eh, o sea, mi, po mi pobre cerebro que es yo tengo que... Tan, tan chiquito, no cabe en mi inteligencia. ¿Cómo es posible que esos sabios, porque son personas eh, que, de, de profesión... Como dice la palabra, viéndonos bien y, y, y teniendo los oídos no oyen. O sea, es que la, la, no pueden entender este, las cosas espirituales. O sea, es bien, está ahí... Está cegado. Está cegado. cegado. Sí, sí, sí, Entonces, sí. ¿es pues, no, pues, pues, para recreo? ¿Es que para recreo? Sí. ¿Droga es para recreo es que para recreo Drogate es para recreo Imagínate Uy. ahorita la, la, la juventud. de la paz es feliz. Pero es que, es que la felicidad no está en la droga. Está en, no, en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Amén. Así y, es. Y así como los matrimonios también se están divorciando. ¿cuánto hay de divorcios en el día de hoy en tu país? ¿Cuántos divorcios hay ahorita? No. ¿Cuánta gente conoces tú que ya se divorció? Mm. Imagínate, en, en, en México O sea, estaban dando un Un, un no, no, que, que de, de miedo, aquí pues, no, ni, ni se diga e, Entonces Mire Satanás solamente ha venido a eso A matar y destruir Y haciendo que los magistrados O los presidentes O los, los que están en la Autoricen lo que no tienen que autorizar a, a, Anden cometiendo Pues déjame decirlo de esta manera burradas. Sí. Y ¿verdad? es que. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruir la familia, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir a tu matrimonio, Satanás quiere destruirte de tus finanzas, Satanás quiere destruirte de tu salud, Satanás todo, quiere hacerte todo. quiere hacerte daño, quiere que, que, que vives enojado, que, que vivas en pleito, que vivas en celos, que vivas. Por eso sí, pusimos no. esta lámina, precisamente. Pero no.. Si no hay amor por el prójimo Imagínense ¿Cómo vas a amar a tu prójimo? Si no puedes ni amar a tu propio hijo O a tu propia hija, a tu esposa, a tu esposo A tus padres Pues entonces, sí, ¿a quién no, vas a amar? No, no. no hay prójimo que vayas a amar Porque si no, a los tuyos no los puedes amar A los otros menos pues A los otros menos Si sí, es Men. que el, el Satanás sabe Que le queda poco tiempo Ajá. Porque el Señor no tarda mucho Él sabe que le queda poco tiempo, entonces por eso están las cosas como están pero, bueno todavía hay oportunidad ok, y le vamos a cortar aquí <ríe> ya van 50 minutos <ríe> a mí se me han hecho como 5 no sé usted pero, vamos a orar ahora sí yo te apoyo ah. vamos a orar y aquí tengo y vamos a interceder por todas las amén, amén. las, las, las uh, personitas que nos han escrito Las okay. leídas y no leídas Y por ti también que estás viendo el video Padre eterno y bendito Oh Señor Le adoramos, oh, señor. le bendecimos Nos unimos Gracias, mi esposo y yo para interceder Señor En el nombre de Jesús Señor Por cada problema y por cada necesidad sí, que señor. está aquí Señor en esos correos y Padre Santo declarando Cristo. la victoria sí, y reprendiendo Declaramos a Satanás, en el Señor, que no tiene ni suerte ni parte Así en nuestras es, vidas señor. ni en las vidas de ellos. Y Padre Santo, y los que están buscando, como eso Entonces que nos han señor escrito ya. Señor, sé, bendígales, cuídeles sí, guárdales y de Señor. Jesús. Deles, Padre Santo, sí, la señor. confianza, la seguridad. Dele, señor. De que ellos van a recibir esa la victoria. Padre. Ellos van a recibir la bendición. Que lo reciban sus <coughs> y Padre Santo, el señor. en el nombre Mi que Cristo. es sobre todo el nombre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre, que eso de es todo el nombre, todo mi Señor. Que todos pidiéramos en su nombre, usted. Que haya toda enfermedad, toda miseria. Que si haya atado y, y echado fuera en sus el nombre de Jesús. Señor, que están mal. Padre Santo, oramos, oramos señor, por, ellos, por ellos para, para que ellos que cambien. Usted, esos señor, magistrados para que cambien, para que corrijan señor. las leyes. Sí, Señor, así es, y, Padre. Padre Santo, oh, reprendemos todo vicio. Si sí, he reprendido, maldad, atado y echado odio, fuera. Si sí, he reprendido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. A usted y nada más que usted. En el nombre de Jesús. Le damos la honra, la gloria y la alabanza sí, señor. por lo que se está ahí haciendo. Gracias, señor, gracias Padre por su vida, espíritu en tanto santo, hogar, en tanta señor. Familia. Gracias y Padre. padre gracias señor por su espíritu gracias. santo. Señor, gracias señor porque usted es el único por señor. Por todas y cada una de las personas que nos han escrito. Que puede. Echarle y gracias Señor por Jesús, todos los que de vean Dios, los videos de Jesús Gracias Señor porque ya Jesús, a este momento Ya excedimos Señor Las sí, ocho, Señor. 800 mil visitas Sí Señor en el nombre de Jesús Y Padre Santo En el nombre de Jesús, Con su ayuda vas a sobrepasar, el, Jesús, ayuda, vas a sobrepasar el, Jesús, el millón Cristo Y mucho Santo más que eso eres, Padre Señor. Santo Porque vamos a continuar Señor con su oh, ayuda Haciendo su más nombre, videos Señor, Señor, Para llevar más mensajes Para ayudar a este pueblo Que está viendo y escuchando Sí, Señor. Y Padre Santo, y a usted. Y nada más sí, que a usted. Le damos, damos la honra. Honra, gloria y alabanza, la gloria, sí, Señor. Y le damos la alabanza. Aleluya. En Cristo Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Así es, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a al Amén. Señor. Amén, amén. Gracias. Sí, pues estar con nosotros. Así Gracias. Es. Nada más para recordarles. Esta es nuestra página oficial. Rafaelidatv.com Rafaelidatv.com Ahí están todos nuestros enlaces. Usted puede ir a cualquier página. Puede ir a la radio también. Ahí tenemos el enlace de la radio. Y el, el correo rafaelidatv.gmail.com y pues.. Este es el espacio de hoy oramos y, y gracias, gracias por estar eh, este tiempo con nosotros y gracias por compartir estos videos. Sabemos que usted va a ser bendecido ricamente si usted comparte estos videos, porque no se imagina, no se imagina eh, la bendición que pueden ser para las personas que usted los comparta, porque no sabe cuáles son sus necesidades. Es muy difícil que las personas... Estén diciendo cuáles son todas sus necesidades claro. uh -huh. Entonces esto es una bendición De parte de nuestro Dios Y okay. les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo Y les esperamos Para el próximo video Así es, y miren eso Los que tengan El acceso a A, a Twitter uh -huh. O a de Twitter. Familia hoy Es el hashtag O el numeral O el, el signo de gato Salvemos nuestra familia hoy. Es urgente que hagamos así algo. Así es, así es. Es urgente, es urgente, es urgente. Y pues hasta aquí llegamos con este primer programa. ¿Cuántos más vamos a hacer? No lo sé. Será uno, dos o tres. No sabemos no según sé. la necesidad. Pero subimos correos, son los que nos van a decir. Sí. ¿Cómo vamos a continuar haciendo? Así es, amén. Así que, gracias por estar bendiciones con Bendiciones para todos. Y bendiciones. Así es.